Gracias por apagar las llamas del amor que me dejó mi ex. <ríe> no. Chicos y chicos, ¿cómo están en el día de hoy? ¿Cómo están? este lo que todos estén tienen y no olviden dejar su hermoso like y compartir el video. Y aquí me dice que el 64% que ven mis videos no están suscritos, así que si no has suscrito pues suscríbete y activa la campanita para más contenido de CTR Nitro Fueled o más memes de Crash Bandicoot. Y como siempre ya hemos llegado a los 21 likes en el video de memes, el antiguo, así que bueno... Muchas gracias a todos, ya llegamos Y bueno, sin más que decir, comenzamos Pero antes, no olvides, está conmigo el queridísimo Gordy Torta Que no olvides suscribirte a su canal Y te dejo el link del canal en, su en la descripción Y bueno, sin más que decir, comenzamos con el video Podrá ser tu última opción, pero nunca el último en Crash racing La verdad, las cosas como son Porque nunca puedes dejarme ganar Porque el juego se llama Crash Bandicoot Papito. <ríe> El color naranja es simplemente perfecto Las naranjas, las flores, el amanecer, Crash Bandicoot, ¡oye sí! ¡Es Her Las mujeres son mágicas, porque ponen queso al que no tiene hueso <risa> Felicia, hijos de su madre <risa> Triunfó el patriarcado Mi mamá, yo no soy capaz de dormir sabiendo que andas en la calle tan tarde a mi mamá, cuando llego, <risa> si no sabes leer las manecillas del reloj, déjate explico. La chiquita marca la hora y la grande te la. Y para esto me pediste que te ayudara, Dipper. No, esto es para y infiel y no se pasen de lanza. Los hombres chaparros y sexy no existen. <risa> Comprendo la humillada que te hace sentir en estos momentos. La verdad, sí. ¿eh? No, se cancela Grand Prix por coronavirus. Se sospecha de las dos únicas corredoras de y hacia... hijos de su madre. Wey, no. El empleado de Facebook viéndose de mi meme antes de bloquearme la cuenta por 30 días. Chale. <risa> Wey, no. Con esa carita tan preciosa, has de eyacular miel. ¡El poder, el amor! ¡Ah! Los primos y yo, cuando el abuelo comenzaba contándonos historias de sus tiempos. Ah, ya si sí crees que los abuelos son los mejores. Hey, bro, nice dick. Oye, sí. Te invito a rozarnos los cuerpos. Irá pues, irá pues. <risa> No te podré bajar la luna, pero sí un mango para que te lo comas con chilito y sal. Uy, qué rico, eh. Mario Kart Deluxe es mejor que CTR Nitro Fuels. ¿Qué? ¿Estás retándome? El coronavirus no puede matarme porque yo morí el día en que Naughty Dog terminó su contrato con Universal y tuvo que dejar la saga de Crash Bandicoot, ¡pucha qué sas! Algo anda mal Estos podríamos haber sido tú y yo, pero no te gusta el Crash Bandicoot. La neta no, y ni tú tampoco. Yo, creo que es hora de ponerme a estudiar, youtube. 10 cosas que no sabes del crashito bebé. Yo, a cómo vergas no voy a saber. <risa> bueno gente, aquí el video de hoy. Muchas gracias por estar aquí y disfrutar con los memes. No olviden dejar su bonito like y compartir el video con tus amigos. Y bueno, y también quiero decirles que bueno, espero poder hacerlo. Pero podré hacer el gameplay del nuevo juego de Crash Bandicoot que está en teléfono ahora. Ya que ya quiero jugarlo y grabarlo bien porque ya sabes que algunas veces tiene lag. Y algunas veces se me escucha la voz y se escucha otras cosas, ¿no? Así que tendré que componerlo bien y, y así, ¿no? Para que sea bien el video, que tenga buena edición y bueno. Bueno, pues, pues tendré que hacerlo. Y bueno, muchas gracias a todos. Eso es todo. Y ahí mira, así ah, creo que también quiero enseñar estas fotitos, mira, crash, ay qué guapo el crash, eh, eh Se ve su diseño de 10 de 10, el de coco también, mira, mmm, Sí, 10 de 10 Y el Cortex, oh my gosh, mira, también 10 de 10 <risa> Y bueno chicos, así es, muchas gracias a todos por estar aquí Y nos vemos, hasta la próxima, chao